Buenos días, mi nombre es Sebastián Orozco, soy de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Nuestro proyecto consta de utilizar un ardino nano como forma de switch para activar una cantonera de forma eléctrica. Y recibe señales RFID.